Llegamos al Vaticano. El Babi entró en Maya. Estamos dentro de la Basílica. Me gustaría saber tu opinión, Babi. ¿Qué te parece? Normal. Asentable. Muy bueno. Vamos por las calles de Roma, haciendo Shopping para comprar un traje, tres trajes. tres trajes No sabemos nada de la arquitectura, pero son ruinas muy copadas. 107. Estamos en el Flavian Palace. Esta es la parte pública del palacio de los emperadores romanos. Estaba el Coliseo acá y en una colina el palacio, al lado estamos en eso, se llama Palatín mirá, tu peor enemigo estos jardines se usan para hacer actividades o eventos pero no para peleas entre gladiadores romanos porque estaban prohibidos por el cristianismo Hay una gran vista de toda la Aquí era el palacio romano el palatino derivó el palacio en todos los demás lenguajes europeos cuando los gladiadores se aproximaban al coliseo se escuchaba eso de fondo era la música para entrar al coliseo dónde estamos yendo? Qué, arena. Qué vamos a hacer en la arena? A pelear. ¿Contra quién nos toca hoy? ¿Quién era el match? Dos leones. Ya entramos en el coloso. tenemos a nuestro líder, el coloso Mateucci. Por ahí había gradas donde se reunía la gente y ahí me acuerdo que estaban unos leones peleando contra tres o cuatro tipos. Estamos moviendo todos nuestros hilos políticos para que le dejen pelear al coloso, pero no quieren, no quieren, se niega. El ejército romano. Él tiene miedo? Ahí Ahí está el, el enemigo number a one exces. A ver, ahí que jugador de Ardoma Decime, ¿Por qué no, no pudiste pelear? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cómo te sentís? Te sientes frustrado No me dejó la policía o sea, Yo lo mataba Él Lo mataba entraba. Le daban la libertad Porque el que ganaba le daban la libertad va que libre el coloso Claro Lo me, Entonces... me dio el peso No, no pasó el pesaje y... Mucha burocracia en el medio metida a propósito para que no pueda ganar su libertad.